Hola, buenos días a todos, a todas, a todos. Aquí estamos en una tercera versión de nuestros diálogos permanentes, que ha sido organizada por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Eh, tenemos esta tercera sesión, ya hemos tenido dos sesiones previas, donde hemos conversado primeramente sobre universidad y cibernética con el profesor Gerardo Muñoz desde, desde Pensilvania. Conversamos también sobre universidad y colonialismo o colo y colonialidad, ¿cierto? Con la profesora Gladys Zul, desde el Instituto AMAC de Guatemala. Y hoy día tenemos una tremenda invitada también y, y amiga, eh, Cecilia Sánchez, ¿cierto? Filósofa, que nos va a acompañar en esta sesión, ¿no? A partir de eh, abrir ciertas problemáticas, digamos, sobre la cuestión de la escritura, la institucionalización de la filosofía, pero también de las humanidades, en particular en lo que, con, en lo que concierne al, al contexto chileno, ¿no? eh, y también evidentemente la puesta en juego de la problemática del cuerpo, la escritura, el género, al interior de la dinámica de las humanidades, ¿cierto? que siempre en algún momento reivindicó la idea del hombre, ¿no? y entonces hay una cierta inquietud, una cierta dislocación que se juega a partir de eso, y Cecilia ha trabajado profundamente en varios de sus textos, ¿no?, hace bastante tiempo, sobre este tipo de temática. Así que solamente quiero darle la bienvenida a Cecilia, y, ¿no?, hola, ¿cómo estás? Hola, bueno, gracias Rodrigo por esta invitación, y también hola a todes, todas y todos. Súper. Mira, vamos a comenzar, se me ocurría comenzar con un poco eh, haciendo referencia a uno de tus libros, que un libro tremendamente interesante, eh, Una disciplina de la distancia, ¿no? Que es un libro que se enmarca fundamentalmente en, en intentar pensar la, el lugar de la filosofía y la universidad, ¿no? Y cómo se formó históricamente la articulación filosofía universidad en Chile, ¿no? Y hay una, hay una parte hacia el final, ¿no? Tú divides el libro básicamente en tres períodos eh, que son clave, ¿no? El, el siglo XIX, ¿cierto? Gran parte del siglo XX, sobre todo eh, años 60, etcétera, ¿no? La, la relación de la filosofía con, los profes, con algunos profesores que venían de afuera, ¿no? Eh, y el Instituto Pedagógico, ¿no? Y cómo esa, ese proyecto del Instituto Pedagógico termina eh, con la intervención militar en la dictadura. Entonces, quizás podríamos partir por el final del texto, ¿no? Por, por toda esa parte final del texto, que de alguna manera es el principio a partir del cual nosotros pensamos el presente, ¿no? Que nos sí. acompaña hoy, ¿no? Eh, entonces, te quería preguntar un poco, bajo la siguiente idea, ¿no? Si con la intervención militar, ¿no? de la universidad, se asienta una manera de entender la filosofía y una manera de entender a, a cierto punto las humanidades, ¿no? Como tú dices, una despotenciación del carácter crítico ¿no? de la filosofía que se desarrolla ahí, ¿no? Neutralizada, evidentemente, por una azonada aristotélico tomista que se implementa durante la dictadura y que eh, tiene en el currículum, ¿cierto?, el objetivo de instalar, por así decirlo, la cuestión de los valores patrios, ¿cierto?, como un pivote de la formación eh, universitaria, te quería preguntar, ¿cómo ves tú el tránsito, ¿no?, desde eh, esa articulación curricular que se instala en dictadura, ¿no?, y la neoliberalización de la universidad, ¿no?, eh, que es justamente lo que, lo que ahí en, en tu libro se anuncia, pero que queda como para para abrir eh, preguntas y, y discusiones, ¿no? Eh, ¿Cómo verías entonces un poco esa despotenciación de la crítica? ¿Se mantendría la despotenciación de la crítica? ¿Bajo qué formato se mantendría esa despotenciación de la crítica o no eh, en el contexto neoliberal? Y estoy pensando particularmente en eso porque uno podría decir que, bueno, la neoliberalización de la universidad implica un énfasis bien importante en la profesionalización, eh, y al mismo tiempo una, un desplazamiento de la cuestión de las humanidades y particularmente de la filosofía como saberes de servicios, ¿no? como saberes suntuarios de servicio, que ofrecen una cierta formación general a un estudiante, pero que no tiene ninguna eh, intención de profundizar, ni menos aún de promover una... Una, una articulación crítica, uno podría decirlo así, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo ves ese tránsito no desde el problema de la intervención militar referente a la cuestión de la crítica, a la, a la escena neoliberal, digamos? Eso es un poco para abrir un poco la, la conversación, ¿no? Bueno, bueno, una tremenda pregunta esa, porque, claro, cuando yo comencé a escribir el libro fue... Eh, comencé yo diría apenas salí de la universidad que fue aproximadamente en los años 80 y donde recién sale la ley de universidades eh, y la ley de universidades eh, que era justamente el inicio de la neoliberación de, digamos en, en la concepción neoliberal de la universidad que fue muy poco tomada en cuenta por los alumnos y alumnas del momento, me acuerdo que yo reclamé sobre eso, eh, para, como para que en ese momento lo político era sacar a los guardias de seguridad de la universidad, y yo decía, mucho peor es esta ley que te hablaba, eh, salió en el Mercurio, ¿no?, y que te hablaba de que estudiar una profesión era como comprarse un auto, literalmente, ¿no?, eh, pero ese aspecto en los años 80 no se tomó en cuenta, y yo salí de la universidad en ese momento, eh, y, y yo te diría que en ese momento empecé eh, a escribir, porque justamente como lo digo al inicio del libro, cuando la universidad prácticamente ya no existe, ¿no? En, la, en la universidad, pocos se imaginan que la universidad de, de la dictadura no se hizo nada, ¿no? no habían debates, digamos, es decir, había lo que yo digo un ritual, pero eso es la dictadura, no, no es lo mismo que el momento eh, neoliberal, que yo diría que si bien comienza débilmente con la ley de universidades, se acaba el instituto pedagógico, aparece, lo que se llama, academia de las ciencias pedagógicas, eh, pero todavía ese era un momento, por así decir, pinochetista, ¿no? Eh, porque se, se pintaba, digamos, se cambió la pintura, se hicieron muchos gestos simbólicos. Eh, eh, Willy Tiger tiene un texto magnífico al respecto sobre ese nuevo instituto pedagógico eh, en que para los exámenes tú, las mujeres tenían que ir vestidas femeninamente. Eh, es decir, todavía no era eso. Eh, lo neoliberal, ¿no? Lo neoliberal comenzó eh, con, la con, con, un, con la exigencia de una forma de investigación. Eh, eso, digamos, el, el académico se transformó en un escritor de paper eh, y el profesor eh, hacía clases, pero ritualmente, ¿no? Tratando de no... Eh, por así decir eh, de no ser demasiado crítico de tener una relación más bien distanciada no eh, con los alumnos yo bueno yo he hecho muchas entrevistas al respecto desde el comienzo de mi libro eh, motivo por el cual también mis propios pares por así decir en un comienzo este libro fue criticado porque parecía ser periodístico no ¿Por qué? Porque en filosofía el gran problema que tiene es que, y esto desde el comienzo, se siente tan universal eh, que la gente no habla personalmente de la filosofía, ¿no? De su relación con la filosofía, a diferencia de la literatura, los historiadores hablan de eso, pero en filosofía hay un pudor tremendo porque gente, como te digo, es cosa que yo no lo he sido, eh, demasiado universal. Entonces, problema que a mí siempre me incomodó, y yo creo que siempre me lo he preguntado, me incomodó porque estando en dictadura, hablábamos de Alemania, de Francia o de Grecia, cuando nosotros está, digamos, en la calle teníamos la dictadura, teníamos compañeros desaparecidos y sin embargo estábamos... Yo me acuerdo haber hecho trabajo sobre el alma inmortal en medio de la desaparición de, y de la toma de, de presos de compañeros. Entonces, esa contradicción es la que me lleva al libro. Eh, y claro, yo termino en los años, en el, el libro se publica el año 92. Eh, eh, tiene una larga espera, ¿no? Eh, fue muy, muchas veces leído, cuestionado... Antes de que yo lo publicara, incluso también fue discutido en Francia, en el Colegio Internacional de Filosofía, y realmente la, las conversaciones al respecto fueron increíbles, incluso en el, el pequeño seminario que hacía Jacques Derrida, ¿no? Eh, donde curiosamente la, la pregunta más insólita, más, que aquí jamás me la habrían hecho, la hizo... ¿Cuál es la identidad de la filosofía en Chile? La palabra identidad era algo que, que para la filosofía molesta mucho, ¿no? Entonces, es. Mm. esa es la pregunta que me hizo Derrida a mí, ¿no? Y además él se acordó de, eh, de cómo estudió en Argelia filosofía, ¿no? Mm. Eh, eh, entonces, claro, por, por eso te digo, el momento neoliberal yo lo he estudiado muy posteriormente, porque cuando en los años 90 se acaba la dictadura, Hoy día, claro, estamos con, el, con esto de los 30 años y con este rechazo a que realmente salir de la dictadura no fue tan importante, pero yo, yo diría que fue demasiado importante y esa importancia a veces, claro, es cierto, borró que no salíamos completamente, que la, la alegría no llegaba completamente como muchos creían, bueno, nunca he creído en esa frase con lo demás, eh, pero, pero la alegría de no tener los militares en la calle era, era esperanzador. ¿no? Eh, y por eso yo termino con esta, ¿qué es, qué es lo que viene? Lo, ¿Qué es lo que va a aparecer en escena? Y resulta que lo que aparece en escena es el neoliberalismo y con la absoluta... Eh, y sin resistencia, yo diría, por parte de profesores. Eso es algo que a mí me asombró, profesores y alumnos, me, me refiero a las universidades mejor instaladas, ¿no? Desde la Universidad de Chile, pero ¿para qué decir la Universidad Católica? Aquí yo nuevamente insisto, yo no estoy criticando a los académicos, eh, bueno, en parte también son, son responsables, pero aquí es donde es importante el concepto de institución. No es lo mismo eh, una clase en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde yo me he sentido completamente libre, a clases en la Universidad de Chile o clases en la Universidad Católica, sea esta de Valparaíso, incluso hay diferencia, ¿no? La institución se moldea, y se escribe, y hay temas distintos según las instituciones, ¿no? Y se acentúan eh, las críticas o, o se vuelve todo más neutro según dónde estés. Y eso se, eso se notó en el periodo eh, neoliberal, ¿no? Los, los temas como legitimados versus los temas eh, poco investigativos, ¿no? Donde no te daban, eh, por así decir, eh, eh, presupuesto, estoy hablando a nivel del Fondeset, eh, porque parecían poco, poco serios. Y ese, ese, ese tema es la filosofía qué, china. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué énfasis dirías tú que, que la formación neoliberal asume en relación a la, a la cuestión de la investigación, justamente? ¿Qué, qué énfasis eh, de investigación dirías? Porque aquí se produce todo este contexto del, un poco del desplazamiento y del desfinanciamiento, uno podría decir, del claro. campo de las humanidades, ¿no? Entonces, eh, yo pensaba un poco también en tu, en tu otro libro, en el, en el conflicto entre la letra y la escritura, donde ahí tú eh, marcas una cuestión que me parece absolutamente clave, ¿no? que dice eh, que, claro el recorrido que tú haces sobre, digamos, la, la, el, el, el discurso republicano en América Latina, ¿no? que es bien importante en distintos pensadores, ¿no? entonces ahí tú planteas que el establecimiento del orden republicano requería la formación moderna de una comunidad de la lengua, ¿no? que constituía a un nuevo sujeto parlante, entonces me parece interesantísimo esto porque uno podría decir que la formación del Estado Republicano en América Latina no podía ir sin el acompañamiento fundamental y el pivote fundamental de las humanidades, en la medida en que las humanidades articularon a ese sujeto parlante, ¿no? le, le dieron consistencia de alguna manera a esa comunidad de la lengua. ¿no? Entonces mi pregunta ahí eh, entraría un poco a propósito de esto que estás planteando, eh, ¿qué pasa con con la comunidad de la lengua en el contexto neoliberal a tu juicio, porque justamente se trata de otro vocabulario, el neoliberalismo se puede analizar de distintas maneras, ¿no? Como una racionalidad gubernamental, una economía, una ideología, pero también podríamos decir que es otro vocabulario, ¿no? Y otra forma de pensar la, la, los procesos de institucionalización. O sea, ¿Cómo verías un poco tú ese... ese ese desplazamiento del sujeto republicano, que se anuda bajo esta idea de el hombre, no, la república, eh, digamos, la república siempre una república masculina, como diría la Alejandra Castillo, ¿cierto? Claro, claro. Eh, eh, claro ¿Y qué pasa con, con, con, con, con la instalación de, si, si, si, si acaso hay a tu juicio otra comunidad de la lengua, o hay una, un conflicto? entre esa comunidad de la lengua republicana y la neoliberal? ¿Cómo, cómo verías tú eso? Porque ahí me parece que hay un, un conflicto importante, ¿no? Claro, hay un conflicto, pero yo te diría, lo que pasa es que por eso es que eh, hay que abordar el problema no, no desde el interior del saber, porque parece ahí en ese terreno parece que no pasará nada, eh, mm. sino que desde esa mediación institución saber, ¿no? Y donde institución también tiene que ver con género, tiene que ver con la lengua, ¿no? Son, eh, digamos, cuando nosotros estudiamos filosofía, estudiamos en textos que están traducidos, ¿no? Eh, entonces está el tema, están esas mediaciones eh, que hay que tomar en cuenta, y claro, mira, nosotros igual tenemos eh, la idea de que hay un pasado glorioso, en las humanidades y no lo hay ¿no? yo diría que el pasado más glorioso de las humanidades eh, se da y realmente impactante a nivel, si lo ponemos a nivel pero se decir más internacional que, que es el, el periodo del conflicto entre la América así llamada latina y la América llamada sajona porque eso que ocurrió en América Latina, bueno, donde Rubén Darío, Martí, sobre todo Rubén Darío, es clarividente eh, en indicar, eh, digamos, las nuevas formas del capitalismo, eh, que ya no venían de Europa, sino que venían de Estados Unidos, y que tenían un impacto en América Latina con el panamericanismo, y cuando escribe entonces esta crónica. Eh, eh, el regreso de Calibán, el regreso, donde Calibán era justamente esto que también en otros textos él ha llamado el alma apetitiva, o sea, desde, desde Platón y desde las tres partes del alma, en América Latina se habla del alma apetitiva, ¿no? Es decir, tenía el consumo, estos chicos que, que comían, que tomaban whisky, que comían... Eh, que comían salchichas, y lo dice tal cual, eh, colorados, eh, es el materialismo vulgar, ¿no? Y que en ese momento no encarnaba el positivismo, pero el positivismo sajón. Y donde lo más clave que dice, y que después eso lo dice Heidegger, dice con sus edificios grandes, ¿no? Lo gigante, lo grande, y que si tú lees la época de la imagen del mundo, Heidegger habla de el... El americanismo es lo gigantesco porque representa el, el triunfo del cálculo y la técnica. Pero eso tal cual lo dijo Rubén Darío y ser latino y lo mismo Rodó era, eh, digamos, estar en el ámbito de las humanidades de, y, y donde lo inútil representaba una especie de moral eh, humanista, ¿no? que de hecho Grino Rojo cita mucho ese momento, eh, pero claro, nosotros, eh, eh, después viene, viene un, un aspecto menos, menos humanista, eh, que poca gente ha leído, ¿no? por ejemplo yo he leído Aventura Ventura Marín, autores que a nadie les suenan, que los descubrí haciendo la disciplina de la distancia, eh, y donde ya en esos autores Ventura Marín... Simón Rodríguez, Varela en Cuba, eh, ellos ya son prociencia, no son humanistas. Y donde tratan de cambiar la manera de hablar por una manera más universal, pero no universal en el sentido, eh, de, digamos, eh, común de la palabra, sino que es una manera económica de hablar, sin estilo. O sea, un, ra, unos radicales. Marín, cuando dice hay que escribir sin estilo, se acabó el estilo que defendía Andrés Bello, Andrés Bello tuvo la, fue bastante salvo al respecto porque nunca, por así decir, se, se compró esta idea eh, de abandonar el estilo, él era más letrado en el sentido de las bellas letras, eh, pero, pero en América Latina, Bolivia, México, Argentina y Chile, eh, aparece la ciencia, eh, y la humanidades desde, desde que come, comienzan están subordinadas, y, y, y después viene este periodo de la modernización, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos nos trae la modernización, que es la profesionalización, entonces tampoco podemos decir que el neoliberalismo, es el que nos profesionaliza, y claro, en filosofía, y, o en literatura, pero en filosofía se expresa como eh, el profesor lector. Ah. Y yo diría que en, en el periodo neoliberal, el profesor lector está en su apogeo, pero ya no lee, pero lee cierta, digamos, yo diría que el momento más neoliberal uno lo puede ver eh, yo lo discutí con muchos, yo tenía muchos eh, colaboradores, cuando, en alumnos de la Universidad Católica, que me contaban lo que les enseñaban, cómo se lo enseñaban, y donde hay dos ramas dominantes, hermenéutica, filosofía analítica, por lo menos en ese periodo que yo investigaba, eh, y donde, claro, ahí tú no, no entras en conflicto con nada. Eh, no, la, la, eh, idea, la, la idea parece ser no entrar en conflicto, o sea, el reemplazo... No entrar en conflicto. Claro, el reemplazo del, del, reemplazo del estilo, no que es una forma de vida, uno podría decir, en, digamos, por este otro léxico, un poco como el empirismo lógico, ¿no? Eh, aséptico, operacional... ¿no? Aséptico, funcional, operacional... Eso es, efectivamente, si tú tienes un estilo que es un poco... Lo que a, a, eh, ocurre con Pablo Yarzón es eh, un ejemplo. Pablo Yarzón, todos reconocemos en Pablo Yarzón un estilo, ¿no? Eh, bueno, el mismo Patricio Marchand escribe cuestión de estilo. Eh, es, claro. Y ahí, claro, ahora yo, claro, yo siempre le critico a Patricio Marchand que claro, bueno, que es un, tenemos un problema, nosotros siempre pensamos demasiado en el presente pero el presente tiene sus ramificaciones en el pasado, más remoto muchas veces, y ese, ese, esa es la vieja pelea eh, entre por Royal, y que justamente Foucault lo pone en las palabras y las cosas como algo bien importante, cartesianismo, y la pelea con el ensayo, con el... Eh, Montaigne, ¿no? Montaigne representa eh, ese yo personal donde tú te muestras y muestras tus mediaciones y eso es algo que es, eh, está repelido por, este, por esta puesta en forma, dice Foucault la lengua para ser o republicana o racional, fría que es una metáfora que se usa tiene que ponerse en forma y hablar solo de ideas eh, sacar todo tipo de sinónimos y, y que sea lo más económica posible. Esa, esa es la, ese es no tener estilo, hablar en términos de idea, no decir en mi opinión, eh, sino que tú estás hablando eh, de verdades representadas. Ah, de, de un impersonal, ¿no? El... Y donde tu yo no figura, pero por ninguna parte, tú lo tienes que erradicar. Claro. Uno podría decir ahí, podría decir ahí que, que, claro, el neoliberalismo no inaugura algo, sino más bien restituye ¿no? una hegemonía de lenguaje ¿no? eh, en la articulación de la universidad. ¿no? Uno podría decirlo, digamos eso que plantea Rubén Darío, ¿no? eh, es como que en el neoliberalismo se, ese materialismo vulgar ¿no? se, se, se pusiera... Se, claro, se, se convirtiera efectivamente en un proyecto universitario y político, en último término, ¿no? De, y en ese sentido quería preguntarte, para la última parte un poco de nuestra conversa, ¿no? Eh, sobre cómo verías tú la irrupción de los cuerpos ahí, en esa... O sea, porque está, por un lado, el, el, uno podría decir el conflicto con las humanidades, que lo has mostrado muy bien en esta discusión, ¿no?, de, de América Latina con la otra América, etcétera, pero también cuando se institucionalizan en estos espacios microfísicos, la sala de clases, ¿no? los currículos universitarios, la propia institución universitaria, ¿no?, eh, esta es lógica, eh, donde, digamos, ¿cómo circula?, si es que circula, digamos, eh, algo así como el cuerpo, porque uno podría decir, bueno, esta lengua trata de expulsar definitivamente al cuerpo, esa ese es un poco la querella, no es una letra sí. sin, sin cuerpo, sin escritura, digamos, ¿no? Eh, un poco por ahí, no que quería preguntarte cómo verías eso, y, y evidentemente ahí se, se juega la, la, dinámica, eh, la dinámica de género, que si bien en el campo de las humanidades aparece subsumida a este universal hombre, ¿cómo aparece ahora subsumida, digamos, en este universal operacional, digamos, no? ¿Cómo, cómo lo verías tú ahí? Claro, bueno, a mí, a mí me tocó una cosa bien curiosa, porque yo entré, eh, digamos, mi, mi deseo de estudiar filosofía fue por una lectura un poco delirante, de Simón de Beauvoir, y cuando entro, delirante digo, porque la leí con 40 grados de fiebre, y me impactó, ¿no? Y, y entendí todo al revés, por eso yo valoro mucho las malas lecturas, porque son muy sensoriales, yo tuve una lectura muy sensorial, me dio mucho susto su, su escritura, eh, que era justamente lo que ella criticaba, era, era lo que yo entendía como al revés, entonces... Eh, pero me encuentro con que, bueno, claro, yo entré el año 73, pero bueno, el 73 en realidad no comenzó, estuve en un primer semestre y luego con el golpe estuvimos en nuestras casas, así tipo pandemia. Yo eso le digo a mis alumnos que con la dictadura también, la dictadura fue como una especie de pandemia, ¿no? Si podemos hacerla con validación. Sí, claro. eh, Pero no había nada que se pareciera... Eh, Simón de Beauvoir, incluso Sartre, era despreciado porque había una especie de dominio del pensamiento de Heidegger y, y los demás eran como epifenómenos, uh -huh. eh, y, y resulta que cercano, no me acuerdo, el ochenta y tanto, no me acuerdo cuándo murió Simón de Beauvoir, porque eh, con Sonia Montesinos or, organizamos un acto eh, donde había gente de literatura, de la política, Antonieta Sá, eh, pero eso no se podía hacer, las cosas importantes no se hacían en la universidad, porque esos autores y esos temas no existían, pero no existían no solo de parte de la institución, sino que mis propios compañeros se reían de que yo estudiara filosofía cuando no había ninguna mujer filósofa, y Simone de Beauvoir no aparecía como filósofa, y cuando yo viajé a Francia, cuando, cuando pude viajar a Francia y me invitaron, me di cuenta que en Francia tampoco, ¿no? Simón de Beauvoir, por lo menos cuando yo fui la primera vez, fue el 87. Eh, y siquiera hablé de Simón de Beauvoir, se reían. O sea, en ese momento estaban sacando en Francia el, el quinto amante, la quinta amante de Sartre, ¿no? y por lo tanto estaban en el territorio amoroso, <risa> mm. más que filosófico, eh, mm. eh, bueno, entonces hay un no, problema, ¿sí? Interesante también lo de Francia, porque solamente como un comentario, ¿no? Porque también ahí uno podría pensar que el, el lenguaje operacional ¿no? que tú estabas comentando eh, aparece fuertemente con el estructuralismo, ¿no? Y el estructuralismo claro. justamente desplaza ¿no? al, al existencialismo, al, a la idea, al, al etos sartriano que está jugándose ahí, ¿no? Pero un comentario como, seguramente, claro. No, es bases... claro. ¿Mm? Es muy bueno, porque yo, de hecho, cuando hago clase, yo hago clase de estudio de género de la Universidad de Chile, en, la, en Ciencias Sociales, y vemos un texto donde eh, desde el estructuralismo es criticada. Eh, Simón de Beauvoir, ¿no? Hay, en, en, hay un texto de Celia Moroz donde ella pone esa disputa eh, y, y se le trata justamente a Simón de Beauvoir como vol voluntarista, eh, también en, en usar mal los, los conceptos, eh, digamos como una mala filósofa. Eh, ah, entonces, sí. claro, en, en, digamos, en, en los países ultra institucionalizados eh, Simón de Beauvoir, y nosotros que queremos ser una copia de eso, eh, Simón de Beauvoir eh, no, no existe. Y por eso yo diría que todas las reflexiones filosóficas sobre el género partieron en lugares no, no institucionales eh, universitarios, ¿no? Por ejemplo, tuvimos con Nelly Richard, con... Adriana Valdés con Sonia Montesino, en fin, un montón de mujeres de Amelaltit. No hicimos, tampoco hicimos como esta separación filosofía-literatura. Eh, un, un, un año de discusión sobre escritura eh, feminista, ¿no? Eh, que al final nos peleamos todos, pero, pero ese fue un antecedente, estaba el círculo de la mujer que estaba en, la, en lo que era la Academia de Humanismo Cristiano, y nosotros ahí estuvimos también en esa discusión, eh, cuando llega Mercedes Valdivieso de Estados Unidos, eh, pero todo esto ocurría fuera de la institución, y yo te diría que por ejemplo en la Universidad de Chile, eh, incluso en el Arce, yo una vez, Incluso puedo dar nombres, ¿no? Eh, cuando era, eh, cuando uno dice no daré nombre, yo creo que hay que dar nombre. De, de nombre nomás. Total, somos no, Porque yo, le, eh, entre yo le propuse a Sergio Rojas que en el ARCI, porque estamos, eh, no son solo las grandes instituciones como la Universidad de Chile, eh, que era, era importante eh, hacer un curso sobre filosofía y género, y, y se rió. Me dijo, género, estás hablando de la tela, que era el, la típica broma que se hacía en ese momento. Claro, hoy día está desprestigiado hablar de género, eh, más bien de feminismo, hay otra, otra disputa. Pero en ese momento género era una palabra eh, que te permitía hablar de, de manera mucho más amplia eh, un problema que era solo de las mujeres. Eh, esto era un problema mayor. Entonces, bueno, esa fue la burla. Eh, lo mismo hoy día, en, tengo entendido que en la Universidad de Chile, aparte de, li, de la institución que tienen eh, sobre estudios de género, que no es de filosofía. En filosofía no se hace estudio de género. ¿Sí? El Alberto Hurtado, bueno, yo lo sé porque muchos alumnos de la Universidad de Chile y, de, digamos, de filosofía, iban a mis cursos en, está en, en las Chile, no digo que no esté, pero está en, claro. en un lugar que se llama Estudios de Género, pero dentro de la carrera, licenciatura en filosofía, no está hasta el día de hoy, mm. eh, y así en varias universidades que están, están entrando los, los estudios de género o los feminismos, eh, lateralmente, pero siempre todavía, es un tema lateral. Y a propósito del tema del cuerpo, o sea, a mí me preocupaba, eh, claro, el, el tema de, del cuerpo femenino, por así decir, pero también híbrido, ¿no? mm. Por eso para mí la malinche es como el, eh, eh, digamos, es, es, es como nuestra antígona, ¿no? Eh, eh, de, a propósito de que Richard Morse dice que en América Latina, eh, digamos, toda la arquitectura latinoamericana tiene que ver con lo público y lo privado al estilo de, de, ese, de esa obra antígona, ¿no? ¿Cuál es ese conflicto? Yo diría que muy cerca de eso, pero yo diría al estilo Malinche, donde Malinche además es una víctima no solo del español, como nosotros creemos, sino que de los indígenas también. O sea, mm. ella era esclava antes, ¿no? De, ah, esa, de ese vínculo que, que tiene con Cortés. Eh, por lo tanto, entonces, el, y, yo, y yo diría que el, el problema de las, de las mujeres, que cuando están en las instituciones como si no estuvieran, a mí eso me pasó. Me, me costó mucho, porque uno está antes con un cuerpo sexuado, el problema del cuerpo ¿no? en las instituciones es que, claro, tú no, nunca tienes ese cuerpo espiritualizado del académico del estudiante hombre eh, y entonces, eh, más bien tú apareces como, como si eres bonita o no, no yo me acuerdo que yo incluso me, me arreglaba muy mal para y un profesor se enojó conmigo me dijo, tú, ¿quieres Estás rem eh, remedando a mundo bubol, me dijo, ¿Hasta cuándo te vistes con esos colores café? Yo me <ríe> y amigos fueron a hablar conmigo para que me vistiera mejor. Imagínate, me pasaron esas cosas. Eh, también llamaba la atención que una mujer se sacara un siete. En fin. Eh, uh, o oh, profesores que decían, pero ¿cómo estás estudiando filosofía? Las mujeres no estudian filosofía. Esos eran los signos de que un cuerpo de mujer en ese lugar es impropio. Y sí. entonces yo me preguntaba, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué uno no puede y no te ven más que en, esa, en ese registro? no Entonces, bueno, hoy día tiene un nombre, se llama androcentrismo, eh, lo ha descrito muy bien Geneviève Fresh, incluso Butler pero yo diría que Geneviève Fresh, antes que Butler habla de esta descorporización mm, eh, que viene del tiempo en que uh, Olive de Google va exige los derechos de la mujer y resulta que eso es algo particular y no es algo universal cuando uno exige los derechos del hombre no ah. <risas> donde las ah, mujeres sí quedan fuera, entonces hay un universal y restringido, que, que también eso eh, tiene un efecto en la democracia, porque la democracia parece aparentemente para todos, es para todos, pero es, es para algunos. Eh, claro. Como la República. Y eso, claro, y eso en la, la República, eh, por eso es claro, está excelente en la investigación de... Eh, de Alejandra Castillo, en el sentido de la república masculina, claro, chilenos, pero no chilenas, eh, mm. cual, claro, cuando uno se pone un poco, yo soy bien, exijo, que uno ponga todos los slash molestosa en esto, <risa> que a, a, a medio mundo le, le incomoda, ¿no?, el lenguaje inclusivo, como se llama ahora, poner todes, todas, porque eso porque eso, de, eh, eh, digamos, corporaliza, de alguna manera, el saber, ¿no? Y a mí, curiosamente, en ninguna revista me lo han negado, porque hay gente que dice que al ponerlo te, te niegan los artículos y tú no puedes publicar. No, yo siempre he puesto todas la, la, las cosas molestosas, eh, incluso, bueno, tuviste el libro... Eh, está es, ese cuerpo femenino que, que uno tiene que hacerlo notar. Oh, disculpa. No, bueno, está, no. está muy interesante ese, ese, ese punto, ¿no? La, la, la, el, el cuerpo no es otra cosa que una irrupción también ahí, ¿no? Oye, no sé por qué no. Ahí disculpa, se... no te este leí. Es <risa> Este es mi teléfono fijo Que no sé, nadie me llama aquí Pero ahora me están llamando No, te decía que El, el cuerpo uno podría pensarlo justamente Como esa irrupción ¿no? como, como esa Esa, esa, esa molestia ¿no? Que de alguna manera mmm, Viene como a, a suspender en parte La racionalidad institucional Digamos, ¿no? Eh, claro. Y, y y, a, y a, poner en, a poner en problemas al saber también, ¿no? A poner en problemas al saber. Pero, ¿no? claro, por, completamente, porque, eh, digamos, lo, cuando, cuando yo escribí que fue posterior, la irrupción justamente de las mujeres en la escena de la filosofía, eh, se ponen en duda muchos conceptos claves de la filosofía, ¿no? El concepto de autonomía, el concepto de razón, pasión, mm. eh, es decir, todo aquello que, de lo que está poblado, el, el, digamos, lo misógino que, que la filosofía es tremendamente misógena, eh, okay. incluso en sus conceptos más simbólicos, la caverna, eh, la lectura magnífica que ha hecho Lucy Irigaray de la caverna de Platón, incluso la misma Ana Aren, que, que no, ah. se dice, no quiere ser feminista, porque ella tiene una confusión también con el feminismo, en, en parte yo la comprendo a, a qué se refiere, eh, pero se burla bastante eh, de, de la mudez, como se dice, eh, del que sale de la caverna, que se queda mudo y ciego, ¿no? mm. eh, donde justamente se transforma en un ser apolítico, descorporalizado, eh, ah. porque el que sale de la caverna pierde el cuerpo. Ah. Eh, y, y, y eso es lo que, claro, las mujeres, por eso, cuando yo escribí escenas del cuerpo sin Dios, digo que escribo como una intrusa en un espacio. Yes. El prólogo dice mucho eso, sí. Es un texto muy ensayístico, no, es, no era para la academia, para nada, mm. porque en realidad lo que uno puede escribir en la academia es muy poco. Mm. Yes. Eh, no era para la academia, pero también a mí me interesaba el cuerpo híbrido. el de, digamos, latinoamericano, ¿no? eh, que, que todavía, que también incide en el saber. Sí, exactamente. Yo creo, a ver, yo, bueno, ya estamos llegando al final del, de la conversación, si no, si no, se me pasó Uy. rapidísimo, veloz. Eh, así que, bueno, eh, Cecilia, ha sido súper interesante, me parece, eh, espero haber dado un pequeño recorrido sobre, sobre tu trabajo Y eh, lo, creo que lo vinculamos bastante bien al, al problema que nos concierne acá ¿no? Que son la universidad, digamos, eh, la contemporaneidad ¿no? y, y la cuestión de las humanidades hasta cierto punto Donde la cuestión del cuerpo, el problema de la escritura ¿no? Siguen siendo tensiones que atraviesan ¿no? eh, la escena contemporánea Así que... Te quería agradecer eh, por el, esta conversación. Ha sido súper interesante y para los que nos están viendo eh, va a ser siempre habitual, como hemos dicho, que a finales de mes tenemos una invitada o un invitado, ¿cierto? Eh, así que nos veríamos a fin de mes con a fin de, mes de julio, ¿no? Con un nuevo, una nueva versión de diálogos permanentes. Y reitero los agradecimientos a Cecilia y un, un abrazo grande. Bueno, y gracias a ti también, Rodrigo. Y bueno, eh, hay mucho más realmente sobre neoliberalismo, pero claro, eh, en otra ocasión <risa> llegaremos no, a definirlo mejor. Lo desplicaremos con, con, más, con, con la, todos los ribetes. Bueno, no, no, no, dejan, no dejan de multiplicarse los ribetes en este en escena. Este pero me parece claro, es super bueno, super bueno, no, ha sido muy interesante.